picante santiago matías sobre el alfa y juan luis guerra ahí Ay, señores ayer el domingo el influencer y productor santiago matías alofoque alborotó las redes sociales al asegurar que en la época actual el alfa el beso, el animal es el mal es el más influyente wow. que juan luis guerra dijo en twitter que la vida da resultados especialmente en la música y comparó los números de los dos cantantes y puedo asegurar que el intérprete de Singapur es el más influyente que el maestro Juan Luis Guerra. Los internautas empezaron a debatir y a dar su punto, de, su punto de vista. Muchos de ellos de acuerdo y otros en contra. Pero previamente, Matías señaló que el Dembow ha salvado la dignidad cultural del país. Y ahí sí es verdad que algunos le dieron conyuca a Santiago Matías a través de Twitter. Mi opinión sobre ese caso, la mía... La mía, ¿ok? En lo digital, en lo digital y como influencer, porque hay muchas personas que siguen al alfa, el alfa está muy al, más adelante que Juan Luis Guerra, con los números en las plataformas digitales en lo que es YouTube, lo que es Spotify, lo que es todo eso. ¿Entienden? Es un, el influencer más duro que tiene el país en cuanto a música. ¿Eh? Todo el que hace música es artista. El que crea algo, que lleve tiempo y lleve audio, es... Arte es música. Es música. Porque para hacer un dembow tiene que ver a otra persona produciendo música, uniendo en computadora sonido. Eso es un arte. Porque usted escoge por pieza de esa canción para los lo ignorantes que dicen que el iPhone no es artista. Es un artista. ¿Entienden? No se puede comparar ni con, la calle, ni con la trayectoria Ni con, ni con, el, la, eh, calidad eh, ni con la calidad musical ¿Por qué? Me explico Juan Luis Guerra Mil años de luz En el artitaje En el mundo entero Hace, hace 20 años se escuchaba Hasta en Japón Se escuchaba Juan Luis Guerra Tiene tour El mundo entero Viña de más de 200 veces Tiene más de 20 Grammy ¿Entiendes? Entonces, no, pues espérate tú, óyeme, entonces, lo que se está hablando Santiago, yo lo entendí bastante bien, se está hablando de lo digital, que nadie tiene números como el Alfa. Te, eh, influye mucho, influye mucho, sí. Influye. En lo digital. Claro, en lo digital, pero en lo, en lo, ni en concierto, porque Juan Luis Guerra es un artista, un ícono de este país, del mundo. Juan Luis Guerra en Colombia lo quieren más que aquí. Eh, eh, en Venezuela lo quieren más que aquí. Sí. Los Oye, chinos hasta, hasta, una bachata, hasta los chinos. bachate en Fukuoka. Sí. Fukuoka. Fukuoka. Fukuoka sí. no es una ciudad de, de, de, de, de China. Sí. ¿Ah? Pegados los japoneses, los chinos, los taiwaneses. No lo entienden y lo bailan. Lo bailan como Y lo quieran. bailan. Pegó a nivel mundial en Arabia. Ha hecho conciertos de señor. Juan Luis Guerra es lo más grande de la país. música del merengue de este país y bachata pero este joven hay que darle su apuesto lo americano grabado en bau el denbo que empezó como una música aquí ¿Entiende? que todo el mundo quizá la detectaba pero ahora el es millonario mundial. porque hace claro. su música Más, Hay que no le guste los gustos los colores <risa> si no hubiera un solo color claro realmente colores que no pueden compararse que roche ¿Qué Rochi de qué? Que Fulano no pueden con el alfa. No. El alfa está muy por encima. Es un empresario. Está claro. mirando más allá. ¿Entiendes? Para lo que están diciendo, poniendo huevo en las redes sociales, que eso no falta de respeto no. No falta de respeto no. Es una no. comparación. El número que estamos hablando de, número. de los números Aquí no estamos hablando de que, que quién suena mejor. Claro. Es una comparación específica. No dijo cuál era mejor músico ni cuál era mejor No, no, una comparación de números digital no en la nueva era. Digital en la nueva era. Es una realidad. Sí. Sabemos sabemos que esos merengueros, esos, esas personas Ahora, no se manejan. Ahora, ¿qué puede eso. ser? Juan Luis Guerra y, y Johnny Ventura. Ahí ahí tú puedes discutir. Y no, es que este y que los otros. Y ni así. Y ni así, porque. Pero esos claro. son un género diferente. Está hablando de lo digital y que es dominicano, el alfa no es haitiano. El alfa es dominicano eh. Juan no, Luis Guerra no europeo, aunque tenga ese Pero de Luis en, en los tiempos de los 80 estaba internacional. entienden sí. eso. Cuando nadie viajaba, viajaba con, con la orquesta entera. ¿Entiendes? Yo no puedo dar más del dato. Si es que realmente, es como decía Néstor, no podemos comparar lo que está haciendo ahora con la trayectoria. Se sabe el gran artista que es Juan Luis Guerra, la trayectoria que tiene, mundial, todo eso. Pero hay que saber primero leer. Usted es dominicano, que nada más ve la letra de la negrita, lo que le interesa. Que escuchar le interesa. y ver, eso es lo que el Dominicano Típico hace eso. y empieza la polémica, ¿verdad? Entonces, lo especificó a los focos diciendo en el área de influencer, de streaming ahora, ¿quién es? El alfa no es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra no ha, no ha vuelto a salir este icono. Y claramente de su casa. Sentado, gana su dinero. Pero cada vez que tú reproduces una canción, el de año uno, pues está generando de esa manera. Entonces, eso es que el dominicano no le gusta leer, no le gusta contar, leer. de hablar, de decir, de criticar, de hacer. Por eso es que se llama la famosa polémica. No, y tenemos entendido que esas esa personas ya mayores de los merengues y esas no, no están incursionando en lo que es lo digital. Se están quedando muy atrás, no tienen ese manejo. A veces no le hacen caso a los, a los jóvenes. Te trancan la puerta, no, usted no saben nada, quieren saber más que todo el mundo. Claro. Y ya es una realidad de que los merengueros se están quedando atrás y tienen que activarse y es una realidad lo que dice Santiago Matías y Neto Flow el alfa se lo llevó en los números digitales a Juan Luis Guerra, más influyente aquí en el país aunque a usted no le guste, popi eso es así, la gente puede puede llamar y debatir con nosotros 809-725-0505 son la hija de Juan Luis Guerra estaba en una piscina escuchando aquí con el crédito te acuerda del video? Claro. la pámpara la Oye, es 05 0505. <risa> Ese es el número para que ustedes su opinión. De Ay, su opinión. De Eso es lo que te estoy diciendo. Eso no es existe. Ahora, ah, yo te voy a decir una cosa. Lo que no me gustó que dijo Santiago Porque Matías cosa, es. Lo que no me gustó que dijo Santiago Matías es que el Dembow ha salvado el, la cultura dominicana. Yo estoy en contra de eso. ¿Y por qué? No, porque es que el Dembow no oh, es. ¿Y por no, qué? El dem, el dem, ahora, ahora, yo te voy a decir algo a ti. El Dembow. Espérate, espérate. espérate el Dembow no es. Eh, el, un, el, el único elemento de la cultura. A ver, ¿cuántos artistas.? No, no, no, no. Es el más relevante. El, pero no el en único. varios años va a ser patrimonio de no, la bueno, cultura. Mira, no, es que es que lo, lo no, pero mira, yo entiendo lo que dice Villalona, lo comprendo. Pero lo que pasa es no, no, que los merengueros no. se han quedado, los bachateros se han quedado. ¿Cuántos artistas de Dembow hay aquí que han tocado en otra tierra extranjera? Entonces eso eso ha, ha sido de mucha ayuda para el país. Hay que el dársela dembow. realmente. Y el claro. dembow se ha ido fusionando como hizo el reggaetón que ahora el reggaetón es pop y algo Correcto, real muy bien. ¿Tú me ¿tú entiendes? Contigo, el dembow no dejamos, va a ir revolucionando, ¿no? se va a ir funcionando, entonces van a, vayan a llegar personas, por ejemplo, hasta de la talla de Juan Luis Guerra, que se, se van a poder introducción un dembow por, por la fusión y los colores que se le va a dar. Tú sabes, porque se escucha todavía la canción antes ¿Eh? de merengue por nosotros que la seguimos sí, escuchando. Sí, eso se va a hacer como el reggaetón. Y en la entrevista del viernes que decía Joe heidi es que los merengueros tienen que darle oportunidad a los de ahora, no tú entiendes? Abrirle la puerta para que siga, porque ahorita se va a olvidar. Yo ni me lo claro. que haciendo en su casa, El decir, no, eso no es merengue. Hermano, sí, deje, se deje, eso no, pila. Claro, claro, no es así, es así. Bla, deposítame. Se llegamos se al final se se acabó, del programa. Se acabó, se acabó, se acabó. Recuerden, teléfono.